Allá por principios del siglo XIX, afirmaba que el mayor bien que puedes hacer por otra persona no es solo compartir tus riquezas, sino ayudarle a ver las suyas propias. Hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a asomarnos al mundo del mentoring y del coaching como herramientas al servicio del desarrollo humano. Para ello nos acompañan cuatro invitadas. María Luisa de Miguel, mentora senior y coach ejecutiva certificada y autora del libro Mentoring, un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional que hoy nos lo viene a presentar. Muy buenas tardes María Luisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantada Paloma. Mila Mizunju, especialista en estrategias y mentora de marca personal en redes sociales. Muy buenas tardes Mila, ¿cómo estás? Muy bien Paloma, muchísimas gracias. Además, Mila, bueno, María Luisa, ¿desde dónde nos hablas tú? Asturias. Desde Asturias. Y Mila nos habla desde Benidorm. O sea, sí. absolutamente envidiable. <ríe> Bienvenida. Y por último, Alicia Torres y Elena Pérez Moreiras nos dejan sobre la mesa su obra Sinergias entre Psicología y el Coaching, libro del que hoy nos vienen a hablar. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar aquí con todos vosotros, gracias. Y Alicia, Alicia la tengo aquí sentada a mi lado, muchas gracias. Hola, buenas tardes, un placer. Soy Paloma Hornos y te doy mi bienvenida al programa de hoy. Tenemos mucho de qué hablar sobre desarrollo humano, así que sin más preámbulos, comenzamos. María Luisa de Miguel Corrales es mentora senior desde el año 2002 coach ejecutiva certificada por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring y directora ejecutiva de la Escuela de Mentoring. Además fue premio internacional en el 2015, así que quién mejor que ella para que nos explique de una forma muy muy sencilla qué es eso del mentoring. Pues el mentoring siempre digo que es una metodología para optimizar los procesos de aprendizaje, cambio y desarrollo tanto de personas como de organizaciones que se basa en el aprendizaje de la experiencia, de la experiencia activa del que aprende y de la experiencia um, del mentor ¿no? y del aprendizaje también um, por observación y que utiliza la, la conversación, el, el, el lenguaje para guiar una reflexión ¿no? sobre ambas experiencias y precisamente a través de esa reflexión pues extraer, aprendizaje ¿no? y conocimiento que puedas utilizar para seguir avanzando, creciendo ¿no? y desarrollándote. María Luisa de Miguel dirige la Certificación Internacional de Mentoring. Cuenta con más de 20 años de experiencia en mentoring, coaching, liderazgo, gestión del talento, habilidades directivas y ha formado a más de 3.000 mentores. Toda una vida dedicada al mentoring. ¿Cómo descubriste esta no sé, vocación-misión? Eh, fue por casualidad, es decir, bueno, a mí siempre me ha gustado escuchar, me ha, me ha gustado ayudar a las personas a solucionar sus problemas. Primero lo hice desde el mundo del derecho, ¿no? que es mi formación, fui asesora jurídica de empresas durante 22 años, pero eh, desde que empecé con mi empresa, pues me vinculé al mundo de las asociaciones en, en un primer momento de directivas y empresarias, ¿no? dado que yo era una una emprendedora y una empresaria y a través de una asociación en la que participaba pues entré a formar parte de un proyecto europeo que trabajaba acciones de mentoring para emprendedoras y empresarias noveles y bueno, eh, la verdad me llamó la atención eh, la práctica, bueno evidentemente conocía lo que era la figura del mentor y bueno pues me puse a investigar y a la vez practicar y a la vez hacer mentoring y a la vez formar y dirigieron un equipo de mentoras y me y me sorprendieron los resultados porque bueno estuvimos durante cuatro años haciendo mentoring mmm, alrededor de unas 250 300 personas eh, y los resultados fueron increíbles ¿no? y bueno de alguna manera habíamos hecho mentoring de una forma vamos a decir natural intuitiva ¿no? ah, con los conocimientos que fuimos aprendiendo también de, de lo que yo fui investigando y yo me planteé, digo, esto tiene que tener algo que explique que funcione tan bien. Y, bueno, pues a raíz de ahí, pues empecé a investigar. Uh, seguí practicando y, bueno, creé una metodología y me pareció tan potente, ¿no? Uh, que producía unos resultados tan buenos que al final, bueno, pues decidí vender mi, <ríe> mi empresa de asesoría jurídica para dedicarme ya totalmente a la, a la escuela de mentoring, ¿no? Que fue un, un proyecto que que fue surgiendo y creciendo en paralelo a mi otra actividad. Tu obra de título, Mentoring, un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional, ¿a quién va dirigido este libro? ¿Va dirigido al público en general, a expertos del coaching, mentoring? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del libro es eh, mostrar que el mentoring es mucho más que esa idea que se tiene en la cabeza de, como digo yo, un señor mayor que sabe mucho, <risa> y digo lo de señor, que sabe mucho uh, y que transmite su, su experiencia a otra, a otra persona. ¿no? Porque el mentoring es una práctica muy antigua, desde hecho tan antigua como el ser humano, en el sentido de que el ser humano siempre ha aprendido de una doble forma, a través de su propia experiencia, lo cual exige no solamente experimentar, sino reflexionar sobre la experiencia y reflexionar sobre la experiencia es una conversación interior, ¿no? Uh -huh. Y ha aprendido a través de la observación de comportamientos de otros y de la transmisión de conocimientos de otros, ¿no? Entonces, el mentoring es la práctica que aglutina eh, esas formas de aprender eh, naturales del ser humano. ¿Qué he hecho yo? Bueno, pues dado que esto siempre ha existido y que tenemos eh, un concepto que es el del desarrollo humano, que es multidisciplinar, vamos a ver todo lo que nos dicen las ciencias ¿no? acerca de este concepto, de cómo es el proceso de aprendizaje, cambio y desarrollo, y vamos a poner al servicio de ese proceso bueno, pues todos los conocimientos y los avances científicos que hay, contrastados, en nuestro caso, con la experiencia. Es decir, nosotros hemos ido creando la metodología investigando y experimentando, es decir, validando que eso que dicen las investigaciones, los distintos autores, teorías desde de distintos campos, como digo, efectivamente se produce en, las, en, en esas interacciones ¿no? con las personas a las que acompañamos para impulsar eh, su desarrollo. ¿no? Efectivamente es algo muy, muy antiguo, ya en el siglo I. El filósofo griego Epícteto decía que todos llevamos las semillas de la grandeza dentro de nosotros, pero necesitamos una imagen como punto de referencia para que ésta pueda brotar. En el fondo estaba hablando de mentoring. Hoy en día sí. las circunstancias históricas no son las mismas que a primeros en el siglo I, sino que vivimos bueno, circunstancias realmente especiales. ¿Crees que el panorama actual es idóneo para el desarrollo del mentoring? Ahora que muchos, mucha gente se plantea hacer cambios y dar un giro a su vida. Sin lugar a dudas, eh, porque digamos que una de las mayores necesidades um, que existen en estos momentos es la adaptación, vamos a decir, rápida a los cambios, porque cada vez son más rápidos esos cambios, son de mayor calado, eh, más, más diversos y más continuos, ¿no? Si a eso le unimos que toda la globalización, la digitalización, lo que trae es un mare magnum de información, opiniones, etcétera, que lo que hacen es crear complejidad y muchas veces también ¿no? um, ambigüedad, más toda la incertidumbre, ¿no? el famoso mundo buca, um, pues lo que necesitan las personas es um, optimizar su manera de aprender para mm, hacerlo más rápido y de manera más eficaz, es decir, para adaptarse de manera más rápida y eficaz a mm, bueno lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? Para al final lograr sus objetivos. Entonces, nuestra metodología está pensada precisamente eh, para eso, ¿no? Eh, bueno, el aprendizaje siempre ha sido necesario. <ríe> es un poco el que nos va sí. guiando y poniéndonos a punto en la vida, pero es que ahora lo que es necesario es eso, acelerar los. Los procesos, optimizarlos, ¿no? Que es la palabra que, que nosotros eh, utilizamos. María Luisa de Miguel nos habla de aprender. En tu obra Mentoring te refieres al mentor como un nuevo agente educativo. ¿Qué relación hay entre el mentoring y la educación? Más allá del aprendizaje, imagino, ¿verdad? Sí, a ver, yo no entiendo la educación sin el aprendizaje, es decir... Sí, es el es, motivo. Es, es, el, es el aprendizaje, ¿no? Um, Está eh, forma parte de la educación y entiendo la educación como eso, ¿no? Como un proceso de desarrollo y de crecimiento para que la persona logre realizar todo su potencial y ser eh, feliz en un entorno, que eso no se nos debe olvidar, es decir, somos... Todo lo que queremos conseguir, todo el potencial que queremos desarrollar, nuestra felicidad y bienestar, se produce en un entorno, en un contexto. ¿no? Uh -huh. uh, entonces, digamos que toda la educación debe estar al servicio de eso. Yo creo que, el, que uno de los grandes problemas de la educación para mí es que se ha puesto al servicio del mercado y no al servicio de la, de la persona y de la sociedad, porque mejores personas... Son mejores so, eh, sociedades. Claro. Entonces, bueno, hablamos de la excelencia personal y organizacional, pero en realidad el siguiente es excelencia social, ¿no? Por decirlo de alguna manera en, en el libro. Entonces, eh, si tú optimizas la manera en que las personas aprenden, eh, pues su educación, su desarrollo va a ser más óptimo, ¿no? ¿Por qué, el, por qué hablamos del mentor como nuevo agente educativo? porque la educación es un proceso que está presente a lo largo de toda la vida, no, no solo nos educamos en la escuela, claro. en la universidad, uh -huh. bueno, si es que nos educamos, que a veces también um, a lo mejor más nos formamos, ¿no? recibimos conocimientos, no solo nos educamos en la, en, en la familia, es que nos educamos también en la empresa, en las, or en las organizaciones, ¿no? porque no solo, no solo hay empresas, y nos educamos en bueno, el, como dice, en el, como dice Freire, ¿no? En las plazas. Sí, así es. En, en los bares cuando se, cuando cuando se, se podía. podía, en los parques, ¿no? Entonces, creo que habría que alinear todo lo que es el concepto de educación eh, a todos los niveles. Es decir, la el modelo de educación debe ser el mismo en la familia, debe ser el mismo en el sistema educativo, debe ser el mismo en el sistema produ productivo, ¿no? Eh, Llamémonos. E incluso en, eh, en la sociedad, ¿no? Es decir, pues hay, hay personas que no están dentro del sistema productivo, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Eh, bueno, pues también ahí tiene que haber el mismo, el mismo modelo, ¿no? Entonces... Digamos que, que el modelo mentor podría ser aplicable a todos los um, estadios ¿no? de la vida de la persona y de eh, los momentos educativos por los que pasa. Según afirmas, en, en tu obra existe la necesidad de una transformación humanística en la educación cuando precisamente parece que hoy en día lo humanístico ocupa un segundo plano respecto al mercado, la tecnología, lo digital como, como has hecho mención hace un momento. ¿Cómo desde el mentoring se puede aunar ambas realidades, tanto lo humanístico como lo tecnológico-digital? Bueno, yo creo que lo tecnológico-digital pertenece al contexto digamos, no es el contexto en el que ahora estamos, pues lo digital y lo tecnológico um, tiene mucha importancia entonces, el mentoring eh, trata de fomentar un aprendizaje inteligente una adaptación inteligente en el sentido de que la persona tiene unas aspiraciones y tiene unas características ¿no? y, y desea y necesita um, lograr lo que, lo que quiere, llegar ¿no? a realizar ese ideal de persona um, que es, pero lo tiene que hacer en un contexto. Entonces el, el, el aprendizaje inteligente lo que te ayuda es a conocerte muy bien a ti mismo, a conocer muy bien el contexto, cuáles son sus oportunidades y límites en cada momento, porque cambia e intentar encontrar el mejor encaje posible de tal manera que no quedes aislado del contexto porque uh -huh. te cierres totalmente claro. en ti mismo en lo que tú eres y en lo que quieres y en cómo lo quieres conseguir, pero que tampoco quedes eh, totalmente tragado y alienado por el contexto ¿no? en el sentido de adaptarte en el tema digital lo podemos, lo podemos ver, mm, no hay que estar mm, todo el día en redes sociales yo puedo utilizar las redes sociales X tiempo eh, en función de cómo favorecen mis objetivos y cómo, claro. encajan, con, y cómo encajan conmigo, ¿no? Entonces, es utilizar el contexto más como un aliado del aprendizaje y del logro de, de objetivos que como un esto es así y es así. No, a mí me gusta mucho una frase de Freire, de Pablo Freire, que dice las cosas no son así, están siendo así. Y eso es lo que permite ¿no? eh, intervenir muchas veces en los contextos, transformarlos, ¿no? o buscar ¿no? tu, tu manera ¿no? de, de cómo navegar en, en, en el mundo siendo tú mismo sin morir en el intento. Esta obra no es tu primera obra. Ya en el año 2014 eh, lanzaste El arte de preguntar en el mentoring. Una guía para personas que quieran formarse para ser mentores. ¿Qué poder tiene una pregunta bien hecha? Todo el poder, yo siempre digo que las preguntas son llaves hacia llaves del cerebro, del, del, del pensamiento, de la mente, ¿no? Según la pregunta que hagas, tú abres eh, una puerta, ¿no? Eh, y un canal en la, en la mente de la persona. Si tú quieres despertar su creatividad o estimularla, hay preguntas. Si tú quieres focalizarla en el objetivo, hay preguntas. Si tú quieres. Impulsarla a la acción, hay preguntas Si quieres que conecte con sus motivaciones, hay preguntas Es decir, las las preguntas generan y provocan eh, No solo cambios, ¿no? Lo primero pro, provocan una apertura ¿no? en, en la mente Que es como el primer paso ¿no? para que uh -huh. se produzca un cambio no El cambio de comportamiento primero necesita un cambio mental no Llamémoslo el mentoring consiste, por lo que hemos visto, en aprendizaje a través de la experiencia de otros, lo cual supone, sin duda, interacción y diálogo. Hoy hablamos mucho de diálogo, pero tampoco nos enseñan a comunicarnos efectivamente. ¿Cómo se aprende a dialogar? ¿Es lo mismo dialogar que negociar? No, hombre, una negociación es un diálogo. Es un diálogo. <risa> a ver, nosotros eh, decimos que la, la comunicación y cualquier conversación... Uh, tiene distintos propósitos, no es lo mismo conversar para influir, conversar para convencer, conversar um, para um, um, crear un clima positivo, es decir, puedes conversar con muy distintos motivos, ¿no? yo creo que la conversación en el mentoring, en el coaching, es conversar para um, provocar ¿no? Uh, que la persona eh, bueno, se descubra todos sus recursos y los ponga al servicio de su desarrollo y de su crecimiento. Entonces, claro, eso no tiene nada que ver con influir, con convencer, con argumentar. Uh, en algunos casos podría haber una especie de persuasión empática ¿no? sí, en, sí. en ambas direcciones. Disciplina quizás se puede utilizar más en. ...en el mentoring que en el coaching... ...pero yo creo que la clave es, es decir... ...yo esta conversación que tengo con esta persona... ...¿para qué es? Pues las del mentoring y el coaching... ...son para el beneficio... ...de esa persona, de su crecimiento... ...y de su, y su, y de su desarrollo... ...entonces... ...tienen particularidades... ¿no? ...porque eh, la empatía es tremendamente importante... ¿no? ...el concepto de estar centrado en la... ...en la persona... ...nosotros en, en nuestra metodología... ...bebemos mucho en ese sentido de Carl Rogers, ¿no?, de, del modelo de relación, ¿no?, y de, y de conversación que, eh, que Carl Rogers eh, un poco defendía, ¿no?, que está, bueno, basada en la empatía, en la consideración incondicional positiva. A mí me parece una, una palabra tan bonita, ¿no?, <ríe> eh, que es como, de hecho, bueno, cuando nosotros formamos a mentores, yo creo que, y mentoras, yo creo que, que se enamoran ¿no? de, de la metodología precisamente porque lo que al final hay en el trasfondo de ella es un amor por el ser, por el, por el ser humano ¿no? y por el respeto a, su, bueno, a sus características eh, especiales, ¿no? que tan buenas son unas como otras. ¿Qué es lo que hace válido o útil, o, o más que válido, valioso, la, la experiencia de mi mentor de cara a mi propio aprendizaje? Eh, a ver, eh, la inteligencia, la, la experiencia del, del mentor, sobre todo, es una experiencia contextual, ¿no? en el sentido de que pertenece a, a un ámbito y ha desarrollado un rol y ha pasado por todo el proceso de lo que significa desarrollar un rol, eh, que su mentí, ¿no? eh, la persona a la que guía, pues, o, es, o quiere desarrollar, o quiere mejorar, o se quiere introducir, Um, en ese ámbito o quiere tomar decisiones o lograr objetivos en ese, en ese ámbito o en ese rol, ¿no? Entonces, es una experiencia por una parte contextual, ¿no? Que a lo mejor esa persona no la tiene tan desarrollada, precisamente por la falta de años en, claro. ese, en ese contexto. Y también es una experiencia eh, vital, vivencial, ¿no? Uh, un mentor muchas veces eh, utiliza su experiencia no para transmitirla en sí, sino para hacer preguntas más agudas, más profundas, ¿no? Uh -huh. Que no se pueden hacer si no tienes ese conocimiento un poco del contexto claro. o de la vivencia, ¿no? Muchas veces, muchas de las preguntas um, que yo hago están relacionadas con el hecho de que lo que me está contando, o sea, la vivencia interior y el proceso emocional y de cambio, que está viviendo la persona eh, ante la situación que se enfrenta, yo lo he vivido. Entonces yo puedo eh, empatizar mejor porque he vivido y comprendo, vamos a decir, esos debates ¿no? sí. internos. Mm. Lo cual no significa que los hayamos vivido exactamente iguales o que habían sido las mismas situaciones. Pero la vivencia emocional, el proceso interior puede ser muy parecido y eso te ayuda a empatizar y, y a guiar, ¿no? Eh, también desde, desde la empatía y, y, y hacer preguntas, pues eso, más a lo mejor um, nada ¿no? sí. en, este, en ese sentido. Permíteme una un, que nos des tú una opinión personal. De esta crisis no sé si saldremos más fuertes, pero María Luisa, ¿saldremos más sabios? Uy, eso dependerá de la actitud que tomemos, de las ¿verdad? preguntas que nos hagamos Ay, no al respecto de lo que ha pasado y de la conversación ¿no? A que tengamos con nosotros mismos y con otras personas eh, acerca de esta experiencia ¿no? y de eh, los aprendizajes extraídos de la misma. Porque la sabiduría está en la última escalera del aprendizaje, por decirlo um, de alguna forma gráfica. Y para llegar a ella hace falta hacerse muchas preguntas, ¿no? Dicen que a un sabio se le conoce por las preguntas. La calidad que de las preguntas, sí, efectivamente. Mentoring, un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y organizacional. Una obra repleta de referencias y fuentes documentales con fundamentación académica y un objetivo claro, ayudar. María Luisa de Miguel Corrales, muchísimas gracias. A ti, Paloma, un placer. Te invitamos a seguir con nosotros hasta, hasta el final del programa. Por supuesto. Muchas gracias. Mila Minzuku, nuestra siguiente invitada, es nacida en Zimbabue y el hecho de haber sido adoptada por una familia internacional le ha permitido viajar mucho, hablar varios idiomas, vivir en otras sociedades y culturas y ser lo que hoy en día se dice una ciudadana del mundo. Mila es coach y se ha formado con reputados mentores en Estados Unidos, Tony Robbins entre ellos, pero ha enfocado su proyecto como mentora de marca personal y estrategias en redes sociales. Mila, ¿cómo fue el, la decisión de especializarte concretamente en marca personal? Es, muchísimas gracias, Paloma, por hacerme esa pregunta. Marca personal, más bien porque creo que cada uno de nosotros es único y tenemos que reflexionarlo cuando llevamos un negocio propio como emprendedores. Y para mí descubrir cómo cada persona se puede Crear su propia marca personal era una parte que me hice querer estudiar y ayudar a más personas de llevar a crear su propia marca personal y más digital. Entendemos lo que es una marca, pero a veces nos cuesta entender qué queremos decir exactamente con eso de marca personal. ¿Nos podrías explicar de una forma muy muy sencilla a qué nos referimos cuando hablamos de marca personal? ¿Quién eres tú y cómo puedes ayudar a otra persona que puede ser, eh, está pasando por lo que has pasado en los últimos cinco a diez años. Para ayudarles a tener resultados que quieren llegar a tener. Marca personal, al fin de cuentas, es quién soy como persona, qué aprendizaje he tenido durante mis experiencias de negocio o personales y cómo puede ayudar a otras personas a obtener los mismos resultados o hasta mejores resultados. Descríbenos un poquito tu trabajo, ¿qué hace concretamente una mentora de marca personal? Soy prácticamente una guía. Ayudo a mujeres emprendedoras que están en este momento emprendiendo un negocio digital, más bien y también tradicional, a trabajar quién son ellas desde eh, adentro primero saber qué quieren conseguir con su empresa quién quieren ayudar y estoy ahí para ayudarles a reflexionar eso cuando se quieren transmitirlo a sus potenciales clientes porque a veces llevamos el mismo producto o servicio pero si somos 100 personas o 1,000 con el mismo producto, ¿cómo va a decidir una persona claro. entre tanta gente vendiendo parecida, el mismo Claro. producto? Y ahí es donde la marca personal, ¿qué puedo ofrecer yo, Mila, para que esa, ese producto o servicio sea más personalizado a mi cliente potencial? Hoy en día estamos todos hiperconectados, de hecho, esta entrevista, todos estamos reunidos a través de videoconferencia, nos estamos, aunque ustedes nos oyen solamente la voz, nosotros nos estamos viendo las caras y las sonrisas. Y las redes sociales se han convertido en un foro de discusión y lugares de encuentro. Como decía María Luisa, antes eran las plazas y hoy, en cierto modo, son también las redes sociales y los foros y los chats. Mila, como mentora especializada en marca personal, ¿cuáles son los elementos que hemos de cuidar para que nuestra marca como persona, nuestra marca personal, sea reflejo de nuestros valores y aspiraciones? Eso es muy interesante. Creo que al final del día es importante que cada uno que tiene una cuenta en las redes sociales sea, sea sí mismo, que sea esa persona real, porque al final la gente busca personas que son reales. Los influencers, aunque muchos y más la gente joven, se piensan que ser influencer es siempre mostrar la cara divertida, la cara buena, la cara perfecta, de... ¿no? Sí, y en la vida real eso no es así. Y la verdad es que la gente cuando ven algo en las redes sociales conectan más con una persona que realmente se muestra su día a día y más si trabajamos desde casa o desde donde sea que con una persona que tiene un estilo de vida que sea demasiado perfecta porque eso ya no encaja eso depende de qué tipo de marcas están trabajando y, pero si eres una mujer emprendedora una emprendedora normal, real, que trabaja día a día su negocio online lo mejor es mostrarse con la realidad cómo es tu día a día cómo planificas todas las cosas que conlleva llevar un negocio, porque la gente quiere ver quién eres realmente, y no solamente si fueras una marca de esas grandes claro. que todavía no hemos llegado a estar, y por eso es un trabajo a diario y también es un trabajo de autorreflexión, porque para mucha gente eso de ir a las redes sociales y mostrar quién son como es su día a día, da mucho miedo, y ese miedo es lo que se tienen que trabajar, pero de una buena manera. Existen muchos mensajes que nos lanzan precisamente esos perfiles perfectos de vidas perfectas y cutis perfectos y todo perfecto y hay muchos que están a favor, otros están en contra, en cualquier caso siempre hay un mensaje detrás de mentalidad positiva, tú puedes ser como yo, de hecho lo que ellos venden es sé un poco como tú, no sé un poco como, como soy yo. Eh, esa mentalidad positiva, muchos le culpan de crear unas expectativas que son inalcanzables, que nos llevan a veces a la frustración. ¿Qué es para mí la, la mentalidad positiva? Mucho trabajo de uno mismo. Yo empecé como coach de motivación, justamente por eso empecé con Tony Robbins, porque para mí es una persona que me encanta. Me encanta su manera de motivar. Eh, y de explicar y enseñar. Pero a veces no es tan fácil ser tan motivador todos los días. Claro. Aunque lo necesitas cuando llevas un emprendimiento. Necesitas ver que, aunque tienes un día que puede ser regular, necesitas empujarte con algo de motivación para seguir. Pero esa motivación va a venir del crecimiento personal que haces a diario. Esos 30 minutos que uno hace de lectura. Si no leemos a diario, perdemos el rumbo y es muy fácil. Más ahora, con toda la situación que tenemos, donde tenemos más negatividad que motivación, claro. uno uh -huh. tiene que entrar adentro y buscar qué me hace feliz qué necesito leer para encontrar un guía o alguien que me puede decir sí todo puede parecer más oscuro de lo que es pero tienes la posibilidad de conseguir tus metas conseguir tus objetivos pasando por todo el fracaso es aprendizaje también y tenemos que entender que fracasar no es lo peor que se puede pasar. Creo que ya dejar de vivir es lo peor que puede pasar. Lo que tenemos que hacer es aprender de esa, ese fracaso que hemos pasado y cómo podemos evitarlo o ayudar a otra persona de no pasar por los mismos pasos que hemos hecho. ¿Cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado como mentora? Ponerme enfrente del público. O sea, que fue un reto absolutamente personal. Sí, <risa> realmente. Una cosa es poder escribir y llegar a tu público objetivo con las palabras Yo soy muy de escribir y por eso estoy mirando a las otras participantes que han escrito sus libros y pienso que eso es una maravilla, es algo precioso, es una experiencia que espero pasar un día, quiero hacerlo, pero también eso de ponerse delante de la cámara, hacer vídeos delante de más de una persona, porque el mentoring o el coaching uno a uno no es igual que hacerlo con claro, cinco, claro, diez, veinte claro, claro. personas que te están mirando para todos con esa ansiedad de me vas a ayudar y te puedes bloquear pero también te vas aprendiendo muchísimo de ti sobre las realidades de la vida, de que otras personas están pasando por lo mismo que has pasado y te da la oportunidad de ayudarles a enfrentar sus miedos. Al final es eso, aprender a diario. Muchísimas gracias, Mila. Hoy, Mi... perdón. Simón Juquets. Es un apellido un poco raro, <risa> discúlpame. <risa> pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un gusto escucharte. Muchas gracias. Sinergias entre la psicología y el coaching es un libro coral escrito entre 59 especialistas y coordinado por Elena Pérez Moreiras, una de nuestras siguientes invitadas. Licenciada en psicología, especialista en psicología industrial y pedagógica, coach individual y de equipos, certificada. Viene acompañada de Alicia Torres, pedagoga, posgrado en neuropsicología y experta en educación emocional, que es precisamente una de las 59 autores que ha colaborado en esta obra. Sinergias entre psicología y coaching. Elena, antes de hablar de sinergias me gustaría que nos explicaras las diferencias que existen entre estas dos áreas de saber ¿Qué es coaching y qué es psicología? De una forma así muy muy muy muy sencilla Pues muchas gracias Paloma eh, La psicología para mí ahora mismo tiene dos definiciones Que lo que pretenden es recordar a todos los psicólogos lo que somos y para lo que hemos venido al mundo, que se nos había olvidado un poquito. ¿eh? Porque psicología, eh, si le preguntas a cualquier científico o académico, te va a decir que es la ciencia del estudio del comportamiento humano. Y es así. La psicología es la ciencia del, eh, de, del comportamiento humano, que estudia el comportamiento humano. Es decir, es la ciencia que estudia las emociones, eh, los pensamientos, las motivaciones, las acciones, ¿sí? Y además, algo que se nos había olvidado y que parece que la Academia ha borrado, la Academia de la Psicología, ha borrado de su pensamiento y de su historia, son eh, todos los años previos a que se fundara el primer laboratorio de psicología a final del siglo XIX por Wundt donde cuando estamos en la universidad nos enseñan que empieza la psicología, porque empieza la ciencia, uh -huh. porque metemos en un laboratorio a perritos, palomitas y monitos y observamos su comportamiento, pues se nos ha olvidado que hay dos y medio millones de años previos desde que surge el Homo sapiens, que se llama sapiens porque piensa que eh, hemos tirado a la papelera en la ciencia actual porque hemos decidido que la psicología nace a final del siglo XIX y no, no psicología viene del griego psige y logos psige es alma o espíritu hálito de vida la energía que nos da vida que nos mueve y logos es estudio, de forma que los psicólogos somos estudiantes o estudiosos del alma. Y como hoy estamos aquí de forma clara para integrar, es decir, tomar conciencia de que somos y, y, y, todos sumamos, todos somos necesarios. Este mundo con el reto que tiene o aprendemos a colaborar o a ver que somos complementarios y a dedicar nuestra energía a ver lo que podemos hacer juntos, o es una pena porque perde, perdemos mucho tiempo discutiendo de quién tiene razón. Claro. Entonces, la psicología es la ciencia del comportamiento humano y además es el estudio del alma. El coaching, ¿Qué es, es el coaching. coaching. El coaching es un proceso de acompañamiento que surge... Eh, con cuatro raíces fundamentales, esto Vicky Brock lo, eh, lo refleja muy bien en su libro Guía de la historia del coaching, que ya tenéis todos disponibles desde el año 17 en castellano Guía de la historia del coaching es, Vicky Brock es una coach MCC de la ICF que su tesis doctoral es este libro ¿bien? y lo tradujimos porque yo pensé que no podía estar esto solo en inglés Vicky Brock um, dice que hay cuatro ramas fundamentales en el coaching. La filosofía, que es de donde bebemos todos, ¿eh? la filosofía, el deporte, el management y la psicología. Es decir, la psicología surge bebiendo de la filosofía, estudia el comportamiento humano uh -huh. y en el comienzo del coaching hay muchos psicólogos de deportes muchos psicólogos del mundo de empresa que empiezan a, a acompañar a personas en su desarrollo y llega un momento que el coaching cuando personas que no son psicólogos se incorporan al coaching deciden eh, identificar y mostrar y diferenciar la psicología del coaching como en su momento la psicología se diferenció de la filosofía uh -huh, sí. entonces hoy en día podemos decir que el coaching es una metodología de desarrollo de personas que, ojo, está siendo cada vez más basada en la evidencia, porque como decía María Luisa, todo viene de un aprendizaje que vamos, vamos practicando y de repente decimos, uy, esto da resultado, esto da resultado, pero esos resultados hay que llevarlos a la ciencia para comprobar y poder generalizar. Entonces, la, eh, el coaching basado en la evidencia se debe también fundamentalmente a los psicólogos que... Han estado presentes en coaching de siempre, que en un momento determinado dicen, ojo, señores coaches que no sois psicólogos, si queréis generalizar vuestras formas de actuar, hay que evaluar, hay que validar y hay que confirmar que esto se puede dar a todo el mundo con claro. seguridad uh -huh. y sin riesgos. Y entonces son los psicólogos los que traen el método basado en la evidencia al coaching y engrandecen el mundo del coaching. De forma que, como ves, esto es un trabajo conjunto, sí o sí. O sea, no son sinergias, sino es una pura sinergia en sí, ¿no? Todo es una pura sinergia. Aquí está María Luis hablándonos de mentoring. El, el, el 99% de las cosas que ella ha dicho son, a, son aplicables al coaching. ¿Cuál es la única que, según determinadas escuelas de coaching, y no todas, y según determinadas asociaciones de coaching, y no todas, no sería aplicable al coaching? El que, el que está al otro lado, el que está enfrente del cliente, sugiera y le diga al cliente lo que él haría desde su experiencia. Uh -huh. Porque precisamente el coaching dice, si te viene la idea de yo haría esto, lo que tienes que hacer es que lo porque descubra, es el cliente claro. el que tiene que descubrir su propia forma de hacer esto. ¿Por qué? Porque partimos de la base que, que también eh, yo como psicóloga de desarrollo estoy intentando traer a la psicología desde el coaching que eh, bueno y está intrínsecamente relacionada con la psicología, que es que eh, como cada uno tenemos solo y exclusivamente nuestra alma, lo que nos diferencia a todas las que estamos aquí y a todos los que nos están oyendo, no es nuestra, ge nuestra genética, nuestra biología, nuestra materia, la parte material de lo que somos, cromosómicamente es prácticamente igual, pero no entre nosotros, sino con los monos, ¿vale? El noventa y pico por ciento de nuestra carga genética, material, es, es común a todos. Desde mi perspectiva, ¿qué nos diferencia cada uno? Nos diferencia nuestra esencia, nuestro ser, nuestra alma, estaba ahora Mila hablando, cada uno de nosotros somos nosotros mismos, y si nos mostramos siendo nosotros mismos en redes sociales la gente captará, porque este es un sentido, sexto, octavo, noveno sentido que tenemos todo, todos si eso es auténtico. Cuando no es auténtico no está unido a la esencia del ser humano y entonces suena falso. ¿eh? De forma que al final se trata de conectar con nuestra esencia y la diferencia en este caso del mentoring y el coaching es que el mentor tiene la libertad y metodológicamente se le da de decirle, oye, yo haría esto, esto, esto, dada mi experiencia, que el cliente, ella lo puede decir, lo agradece muchísimo, y sin embargo en coaching nos dicen, cállate y muérdete la lengua, porque es el cliente el que tiene que encontrar su propia respuesta. Alicia Torres es la responsable del capítulo Neuropsicología Humanista y Coaching. Alicia, ¿cómo fue unirte a este proyecto? Uf, pues eh, yo creo que la explicación está en las sinergias, en esas energías de las que hablamos, que eh, de manera a veces poco evidente o poco lógica nos hace eh, confluir en los caminos, igual que hoy estamos cuatro personas encontrándonos en que compartimos, a mí me ha llamado poderosamente la atención oír a María Luisa volver a nombrar a, a Freire, que hacía un montón de tiempo que no se le nombraba y, y es una fuente de sabiduría y de, y de inteligencia social. Y, y me ha encantado también el eh, hincapié que estamos haciendo en todo momento sobre algo que es mi pasión, que es la educación. Y eh, la educación desde este, desde este lado en el que hace al, al hombre no más perfecto, al hombre y a la mujer no más perfectos, sino más sí mismos, que ahí creo que hemos tenido todos, un, todas un punto de encuentro, pues eso, sinérgico. Y eso es quizá lo que te hace muchas veces encontrar eh, periodos de tu vida en que viajas un poco en solitario, pero de repente pues empiezas a encontrar tu río y empiezas a unirte a las personas que, que van navegando en la misma dirección que tú y es una maravilla porque aparecen amigos hasta, hasta en todas partes. En tu capítulo presentas la neuropsicología humanista. ¿Nos puedes explicar qué es y cómo influye o qué relación tiene con el coaching? Eh, bueno, estamos hablando de neuropsicología como una ciencia que tiene una característica fundamental, que es el, el ser eh, multidisciplinar, el maridar con cualquier disciplina. Eh, hemos pasado de, de estudiar el cerebro y, la, y el sistema nervioso como algo fisiológico, médico, y empieza a unarse, que era, era un matrimonio también inevitable, con los psicólogos y con otro tipo de profesiones, pues como la educación, porque tenemos que saber y es la suerte que tenemos a partir de estas nuevas tecnologías el poder echar una miradita al cerebro en vivo, porque hasta hasta hace muy poco tiempo lo que encontrábamos era personas que, que solo podían contemplar cerebros muertos y toda la parte funcional se, se nos escapaba. Entonces, bueno, muchos de los principios que la ciencia eh, de, con este marcado carácter biológico está aportando a la, eh, al, a la psicología y a otras muchas áreas, a, como digo, la educación, el coaching, es precisamente esos principios validadores científicos y explican esos procesos que ellas están intentando validar con método científico todo el tiempo, pues hay un montón de cosas. Eh, por poner un ejemplo muy gráfico, eh, hablábamos de una disciplina muy oriental hasta ahora que era la meditación y de repente encontramos que la meditación tiene unas bases biológicas, científicas, que influyen en un montón de, de cuestiones. Y otra cosa que ha estado volando todo el, el, el, en el aire todo el tiempo es un concepto de educación permanente y continua. Antes pensábamos que la educación se hacía en, en nuestra infancia y que se acababan las neuronitas, se cerraban y ala, a la tirar para adelante. Y resulta que descubrimos que hay un aprendizaje permanente y continuo, que hay un palabrote que es neurogénesis, que es, de, que es muy sencillo, es la creación de neuronas durante todo el periodo de nuestra vida hasta que sucede esto que Mila decía, eh, que es que, que morimos, <ríe> que ponemos el punto y final a esta forma que tenemos de, de organizar nuestras moléculas que es este cuerpo. Eh, Elena, ¿qué te llevó a convocar a 59 autores para mostrar tanto a psicólogos como a coaches lo mucho que pueden aprender unos de otros? Mira, Valoma, vamos, una, una aclaración primero. 59 colaboradores, autores 47 ¿eh? y el resto colaboradores. Y luego está la gente de Colima, que seremos unos 60 y pico colaboradores. Yo soy una mujer de tribu, yo, soy, yo sé que soy una mujer de tribu y yo sé que dentro de mi propósito de vida está reunir a un montón de gente para colaborar. Y, y bueno, eso es lo que me mueve cuando hago las cosas. Yo tengo una conciencia muy clara de que yo sola puedo poco y que con mucha gente podemos mucho. Entonces, claro. pues nació, la idea nació en el seno del grupo de trabajo de psicología y coaching del Colegio de la Psicología de Madrid en junio del 2011, donde estábamos terminando el curso porque nos reunimos allí pues para, para colaborar y para crear sinergias. Y, y entonces estábamos comiendo en la, en la comida final de curso y yo les dije a los responsables de los subgrupos de trabajo, Uy, yo siempre he querido hacer un libro que se llama Fundamentos de la Psicología y el Coaching. Me diréis, pero si así no se llama el libro. Bueno, pues la idea era hacer un libro que se llamara Fundamentos. pero Y todos dijeron yo, yo, yo, yo. Y entonces, bueno, pues empezamos la aventura, ya ves, en junio del 2011. ¡Qué barbaridad! Y hemos terminado, hemos terminado en diciembre de 2020 con otro nombre. La historia es muy larga y muy divertida, pero no sé si queréis que os la cuente. Pero esta este es un poco el, el, la respuesta sintética a tu pregunta. Yo creo en los espacios de colaboración y de infinitas posibilidades, como os decía antes, en los espacios i y este fue uno de los primeros que, que tengo conciencia en esta última fase de mi vida, en los últimos diez años, de haber promovido. Alicia, pese, volviendo al tema del que te ocupas en el, en el libro, pese a las circunstancias que nos rodean, hoy en día el humanismo sigue estando presente. Bueno, eh, cualquier materia como la que estamos trabajando, que está basada y centrada en el ser humano, eh, por propia etimología cae de cabeza en que, en que sí que… Y luego eh, lo que estábamos hablando de cuando la psicología, que apuntaba de una manera muy curiosa, cuando la psicología se ha hablado como una ciencia de laboratorio, cuando en realidad pues, la psicología eh, proviene de, de, de casi… es una hija de la filosofía. Y, y siempre estábamos pues eh, reflexionando sobre el ser humano entonces vamos desgranando eh, materias y disciplinas, porque la mente del ser humano necesita parcelar las cosas para poder aprender con H intercalada la, la realidad, porque nuestra mente es finita y si no hacemos trocitos no, no alcanzamos, pero hay que hacer otra parte, que es luego esos trocitos volverlos a sumar y reordenar en nuestra propia cabeza. Entonces es eh, vital ese, ese sentido que podemos llamar mente, que podemos llamar... Eh, esencia que podemos darle el nombre que queramos, cada uno con nuestra mirada, porque cada uno estamos contemplando un, filosóficamente una, uh -huh. una forma diferente, pero sí que yo creo que la unión de todo esto es que para nosotros está siempre centrado en el ser humano. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, eh, una de las eh, equivocaciones que ha cometido eh, grave la, la educación de este tiempo es centrarse en el profesor, centrarse en el sistema, centrarse en el trabajo y en la actualidad hay una vuelta, una mirada de quién es el centro de la educación. El centro de la educación es el educando, lo que llamamos el educando. Y en este caso me da lo mismo que tenga cinco añitos que sea un señor de 80 años, por lo que hemos dicho, que es, una, es eh, un aprendizaje permanente. La vida es un aprendizaje permanente y no sólo de materias cognitivas, sino como se ha apuntado eh, desde el deporte, de materias que tienen que ver con nuestro cuerpo, porque existe una interrelación entre nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, que es un sumatorio de esa entidad que hablamos, de, de, del, del ser humano. Y entonces el humanismo tiene mucho sentido porque hace esto, centrarse en... En, en, en, el, en el humano, valga la redundancia. Que suena un poquito a perogrullo, pero es, es esto, es centrarnos otra vez en lo que nos cualifica como personas. Desarrollo humano, ciencia y arte a su servicio. Elena, ¿que no tenemos que perder de vista cuando hablamos de personas? Lo que acaba de decir eh, Alicia, lo que nos diferencia de los animales... Y lo que nos diferencia de los animales, aunque eh, tenemos muchas cosas en común con ellos, que ojalá fuéramos capaces de canalizar adecuadamente, porque son intrínsecamente y primitivamente nuestras, ¿no? y es lo que nos hace conectarnos con el resto de la naturaleza, uh -huh. eso primitivo, ancestral, que nos hace eh, eh, meternos en la sinergia de la evolución de todo el universo, porque estamos todos conectados. Ahora, con todo y con eso, creo que lo que nos hace eh, realmente humanos son dos cosas. Primero, eh, nuestra inteligencia. E inteligencia viene de, de interleyere, elegir entre, que es nuestra capacidad para elegir. ¿Mm? Y para mí, es nuestra capacidad para elegir con arreglo a nuestro propósito de vida. Y nuestro propósito de vida, para mí, tiene que ver con nuestra esencia, y con eh, nuestro alma, entonces lo que nos diferencia de los animales que también tienen su alma es esa conexión con el gran espíritu, según las tradiciones lo llamarán de una forma o de otra sí. según las religiones lo llamarán de una forma o de otra, pero es lo mismo independientemente del significante que cada uno utilice cultural o circunstancialmente, el significado es el mismo y para mí, y lo voy a decir tranquilamente, para mí eso es el amor universal, el equilibrio universal, lo que hace que el sistema esté en perfecta homeostasis y algunos lo llamamos Dios, otros lo llamarán equilibrio universal o no sé cómo, o energía universal o espíritu universal. Entonces creo que lo que nos diferencia fundamentalmente es nuestra capacidad para elegir que es fijaros es el libre albedrío ¿eh? es lo que religiosamente nos dicen y filosóficamente que nos ha sido regalado como seres humanos y, y que nos diferencia también se nos ha sido regalada la vida como a todo lo existente no pero nos diferencia la capacidad de elegir uh -huh. y ya si nos vamos a a, a asociaciones religiosas pues, eh, pues es lo que a, a Eva mmm, se le planteó cuando decidió comer la manzana El conflicto de la y manzana. No, pues, eso. <ríe> Sinergias entre psicología y coaching una obra que nos invita a conocer todas las conexiones entre estas dos áreas del saber. Muchísimas gracias a Alicia Torres y Elena Pérez Moreiras por ayudarnos a construir unas mejores relaciones interpersonales. Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a ti en palabras de nuestra invitada María Luisa de Miguel, la educación, además de responder a su fin universal, debe proporcionar nuevos modelos de aprender acordes a las demandas de un entorno cada vez más cambiante y complejo. Debemos aspirar a desarrollar entornos personales de aprendizaje para optimizar el desarrollo del potencial humano. En el programa de hoy hemos hablado de personas de potencial futuro sin quedarnos en la valoración del desempeño pasado. Nos hemos asomado al mentoring y al coaching. Podríamos decir que el coaching es una forma de gestión, un modo de trato, una forma de pensar y una herramienta de desarrollo, tanto personal como profesional, que multiplica nuestros propios recursos. En el mentoring se añade además el tutelado basado en experiencia. Gracias María Luisa de Miguel, Mila Mizunju, eh, Elena Pélez Moreiras y Alicia Torres. Gracias por compartir con todos nosotros esta tarde vuestras obras y vuestras miradas sobre el desarrollo humano. Muchísimas gracias a las cuatro y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Mentoring significa crecer con ayuda de los demás. Hay quien piensa que sin un mentor en la vida uno puede sucumbir fácilmente a la locura y volverse egocéntrico, caprichoso y arrogante. Así que mi consejo de hoy es que identifiquen esos mentores que están en su vida y probablemente no se den ni cuenta de que están. Y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada viernes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Horn.